En nuestra primera noticia ya fue liberada la primera imagen de la serie animada Cuphead, la misma se estrenará el próximo año en Netflix. Un dato importante es que la serie viene catalogada como apta para toda la familia, pero no se preocupen, esto no quiere decir que no se pueda realizar un buen show. Por supuesto, Chad y Jared Moldelhauer, fundadores del estudio de desarrollo, están trabajando en el programa como productores ejecutivos, por lo que el el programa debería ser bastante fiel a la obra original, la misma contará con 11 episodios de 10 minutos de duración cada uno. Por el momento no hay más información al respecto, pero seguramente habrá más noticias en el próximo festival de Annecy, a realizarse en el mes de julio. Continuando con las noticias, la serie animada Rise de Bar ha sido cancelada durante su producción, así nos los hace saber su creadora Fernanda Freak a través de su Twitter. Allí comenta que a pesar de encontrarse esta serie chilena en producción, no había garantías de que se finalizara el proyecto, pero que ha sido una experiencia maravillosa y que realizó varios de sus sueños, y que por lo pronto comenzará con nuevos proyectos. Entre otras noticias, hace algunos días el diario El Heraldo señaló que Disney había confirmado que se estaba realizando un proyecto para celebrar los 20 años de la cinta animada. Sin embargo, no hay links o publicaciones donde se pueda confirmar la veracidad de esto. A pesar de no estar confirmado, la idea de que se esté realizando esta cinta causó revuelo en las redes sociales y entre los fanáticos. Aunque por ahora el live action de Atlantis es solo un rumor, nos encantaría saber quién es tu cast ideal para esta película en los comentarios. Lo que sí tenemos confirmado es que la nueva serie animada para adultos Solar Opposites se ha convertido en todo un éxito en Hulu. Según datos de la plataforma, esta es su serie animada original más vista hasta la fecha. Además, se convirtió en número uno desde su lanzamiento hace pocas semanas. Solar Opposite se centra en un equipo de cuatro alienígenas que escapan de su explosivo mundo natal, solo para estrellarse en una casa en los suburbios de Estados Unidos. Su estreno se realizó el pasado 8 de mayo. ¿Has visto esta serie? ¿Qué te ha parecido? Déjame tu opinión en los comentarios. Entre otras noticias, les traigo una pequeña actualización de la próxima película Phineas y Ferb, Candles Against the Universe. Y es que recientemente Disney reveló dos nuevas imágenes del largometraje. Este sería el segundo largometraje de Phineas y Ferb, ya que en 2011 se estrenó Phineas y Ferb a través de la segunda dimensión. La trama de esta nueva película seguirá a Phineas y sus amigos mientras se embarcan en una aventura para rescatar a su hermana Candace, quien ha sido abducida por extraterrestres. La película fue anunciada en 2019 como parte del contenido original para Disney+, Plus y se estrenará durante el verano de este año en Estados Unidos. Y hablando de estrenos, a la espera de su lanzamiento en Latinoamérica, Fox Channel anunció el preestreno de Duncan Bill. Esta serie se centra en la vida de Duncan Harris, un adolescente de 15 años que siempre está a un paso de tomar una mala decisión. Cabe destacar la revelación de un nuevo póster promocional, su preestreno tendrá lugar este domingo 24 de mayo en Fox Channel. Continuando con las noticias, el pasado 10 de mayo se estrenó un episodio completamente nuevo de Los Simpsons, llamado The Hateful Eight Years Olds. En él se puede disfrutar de la participación de la famosa banda de rock alternativo, Weezer, interpretando su propia versión de la icónica intro de la serie. En este episodio interpretan algunos clásicos de la banda y también presenta un tema completamente nuevo llamado Blue Dream, que se presentará en el próximo álbum de la banda, Van Band Weezer. Si necesitas algunos momentos de serenidad y meditación, qué mejor que hacerlo acompañado de tus personajes favoritos de Disney. Es así como nace este nuevo formato estrenado por Disney Plus llamado Zenimation. El mismo se considera como una experiencia de paisaje sonoro animado. La serie muestra escenas clásicas de películas Disney acompañados de los sonidos de olas oceánicas, un bosque helado y un vuelo vertiginoso. Zenimation es creado y editado por David Best y ejecutado por Amy Astley, y ya se encuentra disponible en la plataforma. Y ya que hablamos de Disney Plus, se anunció que la nueva serie original, Muppets Now, se estrenará el próximo 31 de julio. Esta serie contará con una temporada de 6 episodios, y por los momentos solo tenemos el póster promocional que ves a continuación. Entre otras noticias, Netflix ha renovado a Carmen Sandiego para una tercera temporada. En la segunda temporada, se nos mostró a Carmen rastrear las respuestas de su identidad pasada y verdadera. Descubre que su padre era un miembro de la facultad Vile conocido como The Wolf, mientras que su madre fingió su muerte justo antes de que asesinaran a su padre. Así, quedó preparado el escenario para una emocionante tercera temporada. Por los momentos no tenemos una fecha de estreno, pero apenas se revele más información se los haré saber. Entre otras noticias, Owen Dennis habla sobre la posibilidad de una tercera temporada de Infinity Train. Una continuación de Infinity Train es algo que todos los fanáticos quisiéramos que suceda. Sin embargo, con los tiempos en los que vivimos y sin anuncios oficiales, todo parece muy lejano. O así parecía hasta que hace pocos días cuando Owen Dennis, creador del programa, respondió algunas preguntas en su Twitter. Entre otras cosas, comentó que ¿Qué es lo que tendrían que hacer los fans para que veamos una tercera temporada de Infinity Train? Entre tweets, señaló que si muchas personas veían el show en HBO Max, se podría estrenar una tercera temporada de Infinity Train. El hilo de Twitter terminó con Owen señalando que los ejecutivos estaban pensando en números y ventas, por lo que había que darles exactamente eso. Recordemos que, como les expliqué en un video anterior que pueden ver en las anotaciones, hace poco nos enteramos que Owen había detenido el proceso creativo del merchandising oficial de Infinity Train. Según lo que se entiende en los mensajes de Owen, esto sucedió por un pedido directo de Cartoon Network. No no sabemos las razones oficiales, pero podría deberse a las bajas ventas en el primer soundtrack de la serie. Por el momento solo tenemos estas declaraciones, sabemos que Owen Dennis está súper dispuesto a hacer una tercera temporada de Infinity Train, y que necesita la ayuda de los fans para que Cartoon Network se dé cuenta del potencial de la serie. Entre otras noticias, gracias a la temprana movilización del equipo de Wolf Walkers, Tom Moore completará el final de su trilogía celta de Cartoon Saloon, una de las animaciones más esperadas del año. Este estreno será posible debido al que el director irlandés se apresuró e instaló a sus artistas de forma remota para trabajar desde casa cuando comenzó la pandemia. De hecho, el estudio con sede en Kilkenny se movilizó unas tres semanas antes del cierre. Como resultado, esta aventura celta se lanzará en otoño a través de la plataforma de Apple TV+. Plus. Y hablando de estrenos, ya tenemos un adelanto de lo que será la próxima película de Escandalosos, uno de los largometrajes más esperados por los fanáticos. Recientemente, el canal publicó en sus redes sociales el tráiler oficial, en el que también se revela la fecha de estreno y, como si fuera poco, minutos después se compartió el primer póster oficial. Una de las cosas que veremos en este largometraje son los inicios de estos hermanos, donde tendremos todos los detalles de cómo se conocieron Polar, Panda y Pardo. Sin embargo, la trama girará en torno a cómo estos tres osos intentarán escapar de un policía, quien los quiere detener por ser de fauna silvestre. El plan será irse a vivir a Canadá y abandonar todo lo que conocen. Su estreno se encuentra pautado para el día 8 de junio en Estados Unidos. Por el momento no hay ningún anuncio oficial sobre el estreno de la cinta en Latinoamérica, por lo que probablemente tendremos que esperar más de lo planeado para obtener el doblaje. Y hablando de adelantos, en los últimos días, las redes oficiales de Final Space han compartido algunos artes oficiales que se utilizarán en la tercera temporada de Final Space. Asimismo, también han compartido algunos borradores de las primeras escenas animadas. Esto me hace pensar que, a pesar de las complicaciones que causa la reciente pandemia, esta próxima temporada logrará ver su estreno antes de lo que esperábamos. Con el estreno de Adult Swing en Latinoamérica, aún no se sabe exactamente en qué canal o plataforma se verá este estreno, por lo que solo nos queda esperar a que se revele más información al respecto. Ya para acercarnos al final de este video, recientemente Alan Ituriel, creador de villanos, dio algunas señales de vida sobre el proyecto a través de su Instagram. Y es que seguramente llevas mucho tiempo preguntándote qué ha pasado con la producción de este show, pues hace algún tiempo se supo que hubo una polémica acerca del crew que trabajó en el primer episodio Atroz Amanecer, donde alegaban que no se estaba recibiendo ningún crédito después de pasar largas jornadas de trabajo en producción, luego de este episodio poco más se supo sobre villanos y hasta llegamos a pensar que podía estar cancelado, pero parece que nos equivocamos, ya que recientemente Alan Ituriel publicó una imagen con motivo de celebración del tercer aniversario de Black Hat Organization, que si observas bien, parece un extracto de un proyecto de animación, lo que nos hace pensar que, en efecto, los siguientes episodios de villanos se encuentran aún en producción, y el hecho de que Alan nos comparta este detalle nos dice que probablemente sea más pronto de lo que pensamos. Cuéntame, ¿esperas con ansia este regreso? Para finalizar, tenemos el regreso de la serie de animación para adultos Tuka y Bertie. Luego de haber sido cancelada por Netflix, Adult Swim dio luz verde a una segunda temporada de 10 episodios y con opción para más temporadas. Ante la noticia, Lisa Hanawalt, creadora de la serie, comenta que se encuentra muy emocionada de transmitir su serie en Adult Swim, ya que esta sección tuvo mucho significado para ella en su adolescencia y que se encuentra deseosa de ser una nueva voz para una década nueva de animación para adultos. ¿Logrará su cometido? Lo sabré?